No hay más Que cien años dure Mi cuerpo que lo resista Bendita de la paciencia que acompaña mi existencia. Le cuento al viento, aún sabiendo que el viento nada puede hacer. Pero cuando el corazón duele, el viento acaricia en mi alma, me hace recordar el amor es sencillo y como la luz todo lo puede iluminar, iluminar. No quiero sombras, ni temores, vivo con humildad, en la claridad camino, sigo mi destino sin más. Pero cuando el corazón duele, el viento acaricia mi alma. Me hace recordar que el amor es sencillo y como la luz todo lo puede. No hay más No hay más Que cien años dure